¿Cómo integrar por cambio de variable, raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de x? Sustituimos u, por la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de x, en el integrando. Elevamos al exponente 2, tanto u, como la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de x. Cancelamos el exponente 2, con el índice de la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de X, en el lado derecho. Despejamos para la raíz cuadrada de X. Elevamos al cuadrado, la igualdad obtenida en términos de ambas variables. Desarrollamos, dejando la X sola y el trinomio correspondiente de la variable, U. Derivamos, obteniendo el diferencial de X, en términos del diferencial de U. Escribimos, el diferencial de X, en términos de U, en el integrando. Multiplicamos, en el integrando. Restamos, expresando la integral obtenida, como una diferencia de integrales, por propiedad. Extraemos, fuera del signo integral, los coeficientes 4 y 20, por propiedad. Aplicamos, la fórmula de integración conocida, para la expresión u elevada al exponente n, donde n es un entero positivo. Simplificamos, escribiendo el resultado en términos de una sola constante de integración. Sustituimos, regresando a la variable x, reescribiendo el resultado. ¿Cómo lo verificamos? Derivando en términos de X, el resultado anterior obtenido. ¿Qué sucede? Con una expresión distinta para X, luego de derivar, se obtendrá una expresión calculada equivalente. Si te gustó, dale like para continuar. Hasta pronto.